cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Juan José Arriola, Doxografías, Palindroma.